Primera carta del apóstol San Juan, el discípulo amado del Señor, capítulo cuarto, versículo dieciséis. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, en Dios permanece, y Dios permanece en él.